Anderson Alvarado Marte resultó herido en medio de una persecución cuando portaba un arma de manera ilegal en hecho ocurrido la noche del domingo en la calle Duarte de la parte alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Presenta heridas por arma de fuego en muslo izquierdo según diagnóstico médico.